Eh, las empresas obviamente no están cuantificadas eh, pero si sí, eh, vos te metes en, en internet y vas a ver que la gran mayoría de las empresas sanjuaninas que tienen eh, página de internet de alguna manera están eh, promocionando el hot sale eh, con algunos descuentos alguien con algunos descuentos con alguna promoción algunos otros regalan algo o te por ejemplo te hacen... Pagar cuotas en intereses cuando otros días normales esos montos o esa cantidad de cuotas tienen intereses. Pero la mayoría eh, con descuento. Las expectativas siempre son buenas respecto de las ventas en San Juan. O sea, siempre la realidad te cambia las expectativas. Entonces, bueno, por ahí las expectativas... Eh, este, siempre hay, hay buenas esperanzas por lo menos de, de ventas. Luego... Las realidades actuales, todo es lo que, digamos, te, te, te trae a la realidad. Y el e-commerce, eh, desde la pandemia, ha crecido realmente de una manera exponencial. Este, porque... Porque, ¿cómo es que se llama? Eh, antes eso ni siquiera existía. Y hoy tenés gran cantidad de gente o de comerciantes, digamos, que están trabajando con eso, tanto en sus páginas directas como en plataformas de ventas, plataformas nacionales conocidas de ventas.